Debería sustituir la tapa del micrófono de Sonet si parece sucio o si nota un cambio en la calidad del sonido. Debería cambiar la tapa cada tres meses para tener la mejor calidad de sonido. Para sustituir la tapa del micrófono, quite el gancho de sujeción auricular. Quite la tapa del micrófono de la unidad de control desde la parte delantera, utilizando la uña del dedo. Inserte los pasadores de la nueva tapa del micrófono en las ranuras de la unidad de control. Asegúrese que ambos pasadores están en la unidad de control. Coloque con cuidado la tapa del micrófono sobre la unidad de control. Vuelva a acoplar el gancho de sujeción auricular y utilice el pasador del gancho de sujeción auricular para asegurar el gancho de sujeción auricular en su lugar.